hablamos con don Manuel Gutiérrez, administrador de esta empresa BeluGrow y que hoy estamos aquí en este gran proyecto, aunque tiene muchos otros, ¿no, don Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que es un placer estar aquí presentando este proyecto, eh, Palacetes de Banús, pero como bien dices, pues sí, el, el fondo pues cuenta con otros muchos proyectos en la zona de la Costa del Sol y estamos desarrollando todos ellos en su conjunto para, para, bueno, para intentar conseguir que eh, la intención de nuestro, de nuestro fondo es contribuir a la ciudad, mejorar la, la infraestructura y aportar su granito de arena para construir un entorno y una sociedad mejor. ¿Por qué elegís Marbella? Marbella lo elegimos pues porque todos conocemos la, la, las virtudes de la zona, el clima, eh, la gente y las oportunidades. Eh, Marbella, yo siempre lo digo, es incomparable con cualquier otra eh, zona en España. Eh, inicialmente tuvimos una inversión en paralelo a esta en, en Costa Brava, en Begur, pero a partir de ahí todas las inversiones se han focalizado en, en la zona de la Costa del Sol y en, y en Marbella fundamentalmente. Este grupo eh, también ha apostado por eh, aquí cerca, por Sabinilla quizás. ¿o? Sí, estamos en la punta del Saladillo, eh, estamos ahora mismo eh, desarrollando un proyecto hotelero en asociación con el grupo Vía Padierna, el señor Ricardo Arranz, de manera que vamos a construir un hotel cinco estrellas gran lujo, con un concepto diferente, es un concepto que se define Residences y que lo que pretende es pues, eh, bueno, eh, que cualquier inversor pueda adquirir una propiedad cederla en explotación a, a un operador hotelero y tratar de obtener una rentabilidad o, en su caso, eh, evitar cualquier tipo de coste de mantenimiento, sabiendo que tiene todas las garantías de tener su vivienda en perfecto estado de uso siempre que quiera venir a ella los palacetes de Banu, pues me gustaría saber un poquito más qué tipo de construcción es, cuántas viviendas, bueno, inversión es que sea. .construcción es una construcción moderna, es una construcción, construcción que mantiene un estilo contemporáneo. Eh, .villas muy muy grandes. .estamos hablando de villas de más de mil metros eh, cada una de ellas. .y hay un total de, de ocho villas. ¿no? Entonces el concepto es exclusivo, eh, de gran lujo, la ubicación es eh, inmejorable y lo que pretendemos es, bueno, pues, eh, como, siempre, como siempre digo, eh, invertir y desarrollar proyectos que sean emblemáticos para, para el, nuestro, nuestro fondo y para la ciudad. ¿Para qué perfiles de clientes? Bueno, la verdad, la verdad es que el perfil, el perfil lo hemos. Eh, eh, ...lo hemos sectorizado bastante bien... ...porque tenemos varios proyectos como te decía... ...en este caso son ocho villas de gran lujo... ...gran lujo a mil metros eh, construidos o más... ...en una parcela muy, muy generosa... El concepto hotelero pues, es diferente, también es de gran lujo. Luego tenemos el proyecto de la finca de Marbella, en el cual eh, participamos con el eh, Grupo Vista con el señor Michael Liga y el señor Stuart Clark, que eh, bueno, pues son unos, unos fantásticos socios y que nos han llevado a un éxito empresarial eh, en este proyecto que es el que está más desarrollado y más consolidado en el momento. Con ya 45 unidades entregadas, con un desarrollo de 24 en construcción y 35 más que vendrán. Eh, ...después de verano... ...y además de ese pues tenemos otra otra inversión... ...muy muy interesante en Cala de Mijas... ...donde vamos a desarrollar 220 unidades... ...entre apartamentos adosadas, pareadas... ...con lo cual pretendemos acceder a todo tipo de público... ...intentamos ser capaces de, de tener una oferta... ...lo suficientemente diferenciada... ...como para no estar limitado a un público objetivo... ...de eh, alto patrimonio o eh, excluir a, a nadie... ...de ningún tipo de inversión por nuestra, por nuestra parte". ¿Tenemos cifras de la inversión que se ha hecho? Sí, bueno, en, eh, hemos invertido en el, en el momento actual, el, el portfolio eh, puede ascender a los 200 millones de euros. Esa es la, la inversión que estamos ahora mismo eh, barajando entre los cuatro proyectos en, que tenemos aquí en la Costa del Sol y el que además estamos desarrollando en Begur. Son en torno a unos 200 millones de euros, son 150.000 metros de techo y construido y unos 250.000 metros de, de suelo son inversiones tenido miedo a otra burbuja inmobiliaria bueno eh, siempre existe el miedo a la burbuja inmobiliaria eh, nuestro perfil es muy conservador no, no arriesgamos más de la cuenta no realizamos inversiones que puedan ofrecer ningún tipo de complicación desde el punto de vista urbanístico desde el punto de vista eh, jurídico con lo cual eh, en ese sentido la tranquilidad la tenemos afortunadamente tenemos la tranquilidad de, de que el tiempo en nuestro caso no es un problema, eh, podemos eh, no es lo ideal, pero podemos tener tiempo y podemos esperar a que eh, en el caso de que hubiese una posible recesión poder recuperar el, el, los niveles de venta que, que pretendemos y de esa manera estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Lo cierto es que bueno, eh, siempre te queda un poco la duda de si vendrá o no vendrá, pero confiamos en que no sea, y menos en Marbella, menos en Marbella que contamos con una, con una población muy exclusiva y, y seguro que no, que no va a ocurrir sí bueno hemos, hemos previsto hemos efectivamente nos hemos anticipado una posible situación y tenemos unos planes de, de contingencias lo suficientemente mmm, trabajados como para, para no sufrir no sufrir haremos los proyectos ordenadamente haremos los desarrollos eh, en función a cómo la realidad económica se vaya eh, desarrollando y produciendo y sobre todo mmm, de una manera muy prudente muy prudente las inversiones están ya, eh, y el desarrollo de las mismas se irá realizando eh, sin ningún tipo de pausa con toda la prisa necesaria pero sin ningún tipo de decisión que nos pueda eh, provocar una una situación negativa de, de desinversión de receso no no, no estamos ha ahí plano? Estoy... Ha algo en plano en este proyecto no en este proyecto todavía no, no se ha realizado la no, no, la comercialización no se ha iniciado en este en este proyecto ...vamos a empezar a construir muy probablemente en septiembre... ...y estamos ahora mismo desarrollando todo el plan de marketing... ...todo el plan de ventas para poder ofrecer a nuestros posibles compradores... ...una información absolutamente cierta y absolutamente veraz... ...para que nadie pueda llevarse a engaño... ...nosotros somos muy transparentes en la información, en el producto... Eh, ...pretendemos eh, transmitir confianza, que es lo que realmente hacemos... ...y, y para ello estamos realizando un trabajo muy concienzudo... ...a la hora de elaborar ese plan de marketing y de ventas... Se lanzará, pues imagino, en, los próximos, en las próximas semanas, porque a la medida en la que hoy hacemos el lanzamiento de, de este proyecto, pues la, la, la demanda empezará a, a producirse y estaremos en una situación de necesidad. Hasta ahora hemos estado muy tranquilos, a partir de ahora empezaremos a tener peticiones de información y bueno, estamos muy cerca, pero hasta que no estemos 100% ahí, no vamos a dar el paso. ¿Tenéis una fecha ya cuando vais a terminar? Ella me dice que empieza en septiembre, de septiembre. pero ¿tenéis fecha aquí a dos años? ¿O bueno, el proyecto, el, proyecto eh, el plazo ideal son de 12 a 18 meses, eso será lo, lo lógico desde la fecha de comienzo de, de las obras. ¿no? Luego tendremos los plazos lógicos de licencias de primera ocupación y demás. Yo estimo que en un máximo de 24 meses, ojalá antes, eh, y dentro del ámbito de, de conservadurismo, eh, podamos ser capaces de, de entregar las viviendas a los que sean nuestros futuros compradores. Hay mucha suerte, mucho éxito y muchas gracias por atendernos. Eh, muchísimas gracias, gracias por nosotros. Gracias.